vamos a agregar en esta misma carpeta fíjense que las carpetas tienen esta flechita y adentro nos, puede, nos permite crear otras subcarpetas o este icono que es para crear una nueva operación vacía sí, sin el asistente. asistente vamos a hacer clic en parámetros y vamos a crear la misma operación que ya teníamos vamos a copiar esto pero vamos a hacerlo manualmente ¿sí? claro. lo que hicimos con el asistente pero manualmente entonces vamos a tipo de documento tipo de documentos ah, no. le vamos a quitar que se muestre en el menú y básicamente eso, ¿no? Si yo doy guardar, vamos a ver que en la raíz del proyecto tenemos nuestra carpeta parámetros, yo abro la carpeta parámetros y tenemos tipo de documentos, el que creamos con el asistente y tipo de documento manual. Tipo de documento, el que creamos con el asistente, si yo hago clic en este más que está acá vemos que tiene adentro tiene un CI que tiene más tiene pantalla, pantalla de selección, pantalla de edición y datos pero nuestra operación no tiene nada si ejecuto el proyecto, me voy a parámetros y selecciono nuestra operación manual, obtenemos un error porque, bueno, no le agregamos nada ¿Okay? entonces, vamos a comenzar por agregarle algo acá, es conveniente entender el modelo de, de TOA digamos. TOA, eh, los que idearon el framework de TOA, se basaron en en el patrón MDC, Modelo Vista Controlador, para estructurar todos los componentes que necesita una aplicación. Entonces, crearon lo que se llama CI para contener ahí adentro todos los componentes que un, con los que un usuario final puede interactuar, que se ven en pantalla, digamos, que el usuario final ve en pantalla, y eh, crearon los componentes de negocio para guardar ahí adentro todo lo que sea. De definiciones de tablas, ¿no? de comportamiento de negocios que hace la aplicación sin ¿Sí? que el usuario interactúe directamente digamos, con eso si no puede verlo porque es lo que hace más que nada el servidor entonces a una operación le podemos agregar un CI para poder insertar ahí adentro elementos con los que el usuario puede interactuar que el usuario va a ver cuando abra, abra la aplicación cuando abra esta operación el usuario por ejemplo va a ver, puede ver un, un cuadro como el que creó el asistente los que crearon el todo idearon los CI, los componentes de interfaz, para que contengan pantalla. Esa es la manera de armar la aplicación de manera que el usuario pueda ir moviéndose de una pantalla a otra. Fíjense que el asistente cuando nosotros quitamos el checkbox para dividir el formulario del de cuadro, cuando nosotros hacemos clic en la operación que creó el asistente, lo primero que nos muestra es solo el cuadro. Eso quiere decir que el cuadro está en una pantalla de un CI, está solo. Ya. Cuando le hacemos clic al botón de agregar un, un nuevo registro, por ejemplo, nos muestra solamente el formulario. No, ya no nos muestra el, C, el cuadro. Quiere decir que nos pasamos, nos movimos a otra pantalla del CI. La CI contiene pantalla. Entonces, ¿cómo hacemos para agregarle a nuestra operación que no tiene nada un CI? Tenemos que tocar la flechita esta que aparece a la derecha y vamos a ver un componente por que es un acceso directo a crear nuevo componente. Y ahí vemos los dos, los dos tipos de componentes que idearon la, que ideó la gente que programó el framework de todo. Podemos agregarle un todo ACI o un todo ACN. O sea, un componente de interfaz o un componente de negocio Estamos queriendo agregarle un componente de interfaz para agregar pantallas. El nombre que va a tener el componente de interfaz a nosotros nos va a servir para a la hora de programar nuestro servidor, el, que es quien le sirve a nuestros clientes las páginas pantallas que ven, se sirve para crear las, las, las pantallas de código PHP. Acá cuando el asistente creó las pantallas de, que vimos recién para crear un tipo de documentos, creó toda la programación en PHP que necesita el servidor, la receta que lee el servidor para armar las pantallas, lo creó automáticamente. En ese código hay referencias a, al CI, o los nombres de pantalla, y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de ponerles nombres a los CIs y a las pantallas. Porque cuando estemos, cuando más adelante empecemos a programar en PHP, vamos a necesitar esos nombres para hacer, si yo quiero pasarme de una pantalla a otra, tal vez yo necesite saber, necesite saber en qué CI está esa pantalla, cómo se llama ese CI, para poder agregar ese identificador en el código PHP, y decirle, bueno, adentro de, esta, de este CI está la pantalla que quiero, la pantalla se llama así, el CI se llama así. Entonces, tenemos que idearnos una forma de llamar, a, de ponerles nombres a los CI y a las pantallas, cosa que después nos sea más fácil programar en PHP. El CI ah, va a contener pantallas, sí. Sí. pero el nombre del CI no aparece en ningún lado. Lo que vamos a ver arriba, cuando, cuando hagamos clic en la operación, es este, este nombre. Ah, Esto es lo que ve el usuario. El nombre de la operación título de interfaz, esto, si acá agregamos un título, el usuario va a ver ese título. Acá donde dice nombre, podemos Pero, poner por ejemplo CI-Tipos-Documentos. Fíjense que nuestra tabla se llama Tipos-Documentos. Por ejemplo, eso podría ser una convención, ponerle a, a la pantalla de parámetros CI- y el nombre de la tabla que está directamente relacionada digamos, con, con el CI, con la operación. Entonces este es nuestro identificador que vamos a usar cuando programemos en PHP Para hacer referencia al CI que estamos agregando a nuestro operador Si a ingresar acá abajo un título para este CI Lo que llegue acá abajo no va a ver el usuario final Cuando abra la operación, cuando esté dentro de este CI va a ver ese título No le voy a poner nada ahora y después vamos a ver cuál es la diferencia entre que tiene y no tiene eh, un título de interés. Entonces bajo tipo de Documento Acá en las opciones básicas del CI tenemos dos opciones que nos pueden interesar, el ancho y el tipo de navegación. Vamos voy bien. a dejar sin, sin ingresar más en el ancho y el tipo de navegación lo vamos a dejar como viene también. Entonces nuestros, el CI que estamos agregando en esta operación es CI en bajo tipo de documentos y le damos guardar. Si nos fijamos cómo está nuestro, el árbol de dependencias que tipo de operación, vemos que ahora nuestra operación, la operación manual, tiene un CI y es ese CI. Automáticamente tiene una pantalla, los CIs tienen pantalla, por lo menos una pantalla. Sí. Claro, cuando yo intenté abrir la operación y la operación no tenía nada, el mensaje que, que nos mostró era no tiene ningún CI asociado. Digamos. Ahora nosotros ya le asociamos un CI. ¿Qué pasa si ejecutamos el proyecto, vamos a parámetros y abrimos y... nuestra operación? Ahora no nos tiene ningún error. Nos muestra la pantalla que acabamos de... Nos muestra la pantalla que tiene el CI que se creó para la pantalla inicial. Vemos okay. que acá está el título de la operación y esta es la pantalla lo que vemos acá la no tiene nada ¿eh? si sí. si queremos copiar o sea Emular lo que hizo el asistente, tendríamos que agregar, fíjense, el asistente tiene 6, adentro tiene una pantalla de selección y una pantalla de edición. En la pantalla de selección tiene el cuadro y en la pantalla de edición tiene el formulario. Fíjense que primero aparece la pantalla de selección y después aparece la pantalla de edición. Esta pantalla, que aparece bien arriba, es la que vamos a ver cuando hace clic el usuario en la operación. Sí. Entonces, cuando yo hago clic en el tipo de documentos que creó el asistente, lo primero que veo es el cuadro con los datos. Entonces, queremos emular lo que hizo el asistente. Vamos a cómo agrego una nueva pantalla. Tengo pan inicial, tengo una sola pantalla. Tengo que ir al CI, hacer clic en el vasito para editar las propiedades y aquí vemos que está la, tenemos la, la pestaña pantallas. Ahí tenemos un formulario para agregar pantallas, modificar las que, la que existen. Y acá por ejemplo Agregar una que se llame PAN y en bajo edición. Así como para nosotros es importante cómo se llama el CI, también es importante cómo se llaman las pantallas, porque en PHP vamos a necesitar esos identificadores. Entonces, recordamos: PAN inicial, ahí vamos a meter nuestro cuadro, y PAN edición, vamos a meter ahí nuestro formulario. Nuestra pantalla inicial se llama Pantalla inicial, nuestra pantalla de edición, por ejemplo, de edición esto lo quería eh, el usuario. ¿sí? Le di una gente y se guardó supuestamente. Actualizamos y bueno, acá están nuestras dos pantallas. Pantalla inicial y pantalla edición. En la pantalla inicial entonces dijimos que queremos tener un cuadro ¿sí? de, de igual manera como hicimos para meter un CI adentro de la operación. Ahora, para meter un cuadro adentro de una pantalla tenemos que hacer clic en la flechita y nos aparece este icono rojo que nos deja insertar elementos de los que haya programado los que hicieron el framework de ¿Sí? Tenemos todas esas opciones. La que nos interesa es toda y Cuadro ¿sí? que es una grilla para listar eh, datos. Lo único que tenemos que ingresar acá es el nombre el identificador que va a tener el cuadro. Así como nos interesaba el nombre de ese el nombre de la pantalla también nos interesa para la programación, en PHP es el nombre que va a tener el cuadro. ¿sí? Porque cuando estemos programando, cuando, estemos, cuando le estemos diciendo al servidor cómo buscar los datos del cuadro, vamos a tener que hacerlo sabiendo cómo se llama el cuadro. Este, a este cuadro le queremos agregar datos. Cuando tenga que configurar ese cuadro, vamos a llamar a ciertas funciones que traen los datos de la base de datos y vamos a tener que saber el nombre del cuadro, porque si no, no hay forma de decirle al servidor dónde queremos meter los datos. Vamos a llamar al cuadro simplemente Cuadro Y una vez que empieza el nombre de la dependencia Selecciono el componente Entonces esa dependencia que se llama Cuadro Es un de este tipo TOBA e iCuadro ¿sí? Aquí vemos que el TOBA generó automáticamente un nombre para nuestro, para nuestro cuadro Este nombre no es lo mismo que el identificador que acabamos de poner en la anterior pantalla ¿sí? El cuadro que acabamos de llegar a esta, dependen a esta pantalla se llama Cuadro Y vamos a tener que hacer referencia a él como Cuadro cuando, cuando yo actualice este árbol este de dependencia, vamos a ver que acá adentro hay un cuadro llamado cuadro. Sin embargo, este es el nombre de ese cuadro. Es diferente el nombre que el identificador. El cuadro también puede tener un título de interfaz. Este, este título de interfaz aparece arriba del cuadro. Si le ponemos algún nombre, ahí. Si no, no aparece nada, aparece el cuadro. El asistente vimos que no le puso ningún nombre porque aparece el cuadro directamente sin ningún título. Si yo quiero guardar en este momento yo quiero guardar el cuadro así como como, como Toma lo predefiníamos. Todo no me deja porque tengo que definir algunas cuestiones mínimas para que el cuadro se pueda mostrar en pantalla todavía el cuadro no fue insertado en la pantalla yo estoy intentando insertar un cuadro en la pantalla acá en pantalla inicial todavía no, no se insertó porque cuando le doy guardar todo se, se niega a agregarlo a la pantalla ¿Qué está, ¿qué está pasando? tiene que tener por lo menos una columna y si voy a la pestaña de columnas, no tengo ninguna. Nuestro cuadro anterior, ¿cuántas columnas tenía? El cuadro tenía una sola columna. Que era el nombre del tipo de documento. Y nada más. Porque el usuario no ve el identificador. La tabla sí tiene dos columnas, identificador y el nombre, pero el cuadro... De nuevo, más cosas para tener en cuenta. Acá, en esta, en esta columna, fíjense que aquí yo puedo, podría agregar al cuadro varias... Varias columnas. ¿Sí? El cuadro acá, si todo Cargué 5, ¿no? 2, 3, 4. Si yo le diera todos estos datos, ¿Sí? mi cuadro va a aparecer con cinco columnas. Y cada una va a tener que tener sí si o sí un nombre distinto acá. Por este nombre, nosotros podemos hacer referencia a la columna A través en que Si ¿sí? yo quisiera eh, Hacer, no sé, obtener del cuadro el valor de la segunda fila, el valor de una, columna, una de las columnas del cuadro en la segunda fila, yo tengo que saber cómo se llama esa columna. ¿Cómo se llama esa columna? Yo lo defino en este momento acá. Entonces, para el ID, bueno. Como les dije, el cuadro tiene, cuando lo abrimos cuando, abrimos, cuando el usuario abre la operación, el cuadro muestra una sola columna. Sí. Pero en este momento vamos a tener que definir las dos columnas que tiene, que tiene la tabla: nombre. Nombre, acá por ejemplo, al usuario final le podremos decir que, es, que ponga acá el tipo de. Lo dejamos así, en formato sin cambios, y le damos guardar. En, en esta pestaña, Van todas las columnas que va a ver el usuario, sí o sí, ¿Sí? en los cuadros, en la pestaña de columnas, solamente van los, las columnas que va a ver el usuario, una sola columna. ¿Dónde va la columna del ID? Va acá en las opciones básicas. ¿sí? En las opciones básicas tenemos una opción que es índice, ah, perdón, clave de columnas. La opción clave de columnas, acá tenemos que decirle a TOA eh, por cuál de las columnas que vienen de la base de datos vamos a identificar a cada uno de los registros que se ven en el cuadro en este caso sería id tipo tipos ID tipo de sí. entonces tenemos una columna que se llama nombre y tenemos otra columna que se llama id tipo documento y esta es la columna que usamos para identificar cada registro esa columna no la ve el usuario la otra, si tuviéramos más columnas para mostrarle al usuario, las agregamos, las agregamos acá. Si agregamos la ID ahí, si yo quisiera que el usuario vea el ID, agrego acá una columna, que id tipo documento, le pongo un, una etiqueta, un título, id por ejemplo, le doy a guardar y ahí el usuario va a ver cómo será el tipo de documento, o sea, que el nombre tiene y el ID que tiene la base de datos yo le, vieron que estuve haciéndole clic a guardar y ya no me tira más ningún error todo porque teníamos mínimo una columna en el cuadro si sí, vamos a ver el árbol como está ahora nuestra pantalla en el manual nuestra pantalla inicial vemos que muestra un cuadro ¿sí? ¿qué pasa si yo ejecuto ahora la operación y abro nuestra operación manual? vemos que de todas nos está mostrando nuestra pantalla y nos está mostrando el cuadro pero lo único es que vemos es un mensaje que dice no hay datos cargados me está faltando agregar en php toda la lógica de traer los datos de la base de datos para que se muestre algo en el cuadro. Ah, te, te, te, te tendría que agregarle en PHP al CI, código PHP, para hacer la consulta de la base de datos y traer los datos y dárselo a este cuadro. Ahí vamos a ver que vamos a necesitar saber cómo se llama el cuadro y todo eso lo que está diciendo. Y vieron que el asistente, ¿se acuerdan cuando el cuadro del asistente yo borré todos los datos que tenía? Me mostró un mensaje. Un mensaje que yo había escrito mientras estábamos eh, definiendo el asistente. En este cuadro, que eh, me dice simplemente que no hay datos, yo también le puedo poner un mensaje personalizado cuando no tiene ninguna fila, digamos, y ese mensaje está acá. Mensaje vacío, le puedo poner, por ejemplo, no existe ningún, no existe ningún tipo de documento. Registrado, seleccione, agregar, para agregar. Entonces cuando nuestro cuadro no tiene ningún dato cargado, nos muestra ese mensaje. Como nosotros ahora no le agregamos la lógica para traer los datos de la base de datos, el cuadro no tiene datos. ¿sí? Y cuando yo lo ejecuto, abro la operación manual, sí. se me muestra el cuadro, y como no tiene ningún dato, me muestra el mensaje que yo acabo de tipear el mensaje vacío. ¿sí? Nos falta agregar en PHP la lógica para traer los datos de la base de datos. Para traer, traer las, Vieron sí. que si yo ejecuto el del asistente si sí, me trae dado. hay dos tipos de documento cargado bueno aquí tenemos que entender cómo funciona eh, cómo se las amañaron los que programaron el framework de todo para vincular la parte de php con la parte de la interfaz ¿sí? lo que hicieron fue pensar en un modelo de eventos cuando qué pasa cuando yo cuando el servidor tiene que armar la página que ve sí. el usuario, cuando sí. tiene que armar la página de esta pantalla, la pantalla inicial, el, el servidor tiene que saber si va a mostrar un cuadro, si va a mostrar un formulario, tiene que saber qué columna va a tener y demás, todo eso lo estuvimos definiendo a través de los mismos mecanismos que tiene Framework de TOA, además tiene que traer los datos en este momento, y para eso la gente de TOA dijo, ¿saben lo que vamos a hacer? vamos a, al CI en la clase que la clase de PHP que instancia este CI, ¿sí? el framework, aunque nosotros no lo estemos viendo ahora, tiene una clase que define este CI, ¿sí? una clase típica. Y a nosotros nos dijeron, o sea, como que pactamos con los que desarrollaron el todo, que cuando, si yo tengo un cuadro en una pantalla, cuando el servidor vaya a configurar ese cuadro, antes de armar todas las, eh, todas las filas que va a tener el cuadro, va a ejecutar un procedimiento que va a estar en la, la clase, clase de este CI, que se va a llamar conf-bajo-bajo, y, y, y el nombre del cuadro. O sea que nosotros tenemos que programar a mano una función que se llame así, que se llame conf-bajo-bajo, nombre del cuadro. Y el TOA va a buscar adentro de la clase una función que se llame así, la va a ejecutar y después de ejecutar esa función va a armar el cuadro. Sí. Como nosotros no hemos creado esa función todavía en PHP, Toba busca si hay un procedimiento que sea así, no encuentra nada y arma el cuadro, ¿sí? y como vimos no tiene datos.